¿Qué es lo peor que usted sabe y que le ha dicho a la justicia? Mire, lo más teso que yo sé son cosas de un expresidente colombiano, que eso más adelante habrá que decirlo, pero por ahora no se puede, porque es el hombre más poderoso de Colombia. Más poderoso Todavía. que cualquier mafioso, sí. ¿Poderoso económicamente? Muy económicamente, política, de todo. El dueño de Colombia. El dueño de la República de Colombia.